Pues eso, además de ser un churro, ¿qué más da? ¡Alegres, al alegres! ¿Eh? Es así de sencillo. Me. Claro, pero básicamente, si tuviésemos que destilar, pusiéramos una, una redoma, salida de acompañamiento, pusiéramos calor y pasaba por el serpentín y al, al final se acabaran lambicando. Eso es el, el, el, el, el, el, el. No el mínimo, el máximo como un denominador de esto. En resumen, me. Es así de sencillo. Yo escucho con muchísima atención esta retórica del bla bla bla. ¿eh? Del bla bla bla. Del país, no. Del no país. Pobres catalanes. Que se preparen. Sí, sí. Desastre. Desastre. Desastre. Desastre. Tres veces desastre. voy ah, a decirlo. No voy a poner un adjetivo. Me. Solo les falta a ustedes. cobrar por respirar. Supongo que eso ha sido inconstitucional, incluso en el caso que ustedes lo plantearan. Igual se me ha saltado el análisis. Jolín, menos mal. Claro, el problema es que a uno le escuece cuando le echan agua oxigenada. Sí, sí. Sí, sí. Lógico que le escueza. <risa> en resumen. Mec. Recuerdenlo, queridos amigos. Mec, mec, mec. Y por lo tanto, frente a su sí, sí, yo les vuelvo a decir. Mec. Muchas <risa> <risa> <risa> gracias, Presidenta. Un 6ies, diputados, diputadas. Dios nos asista. <risa>